Eh, ¿Por qué? Ya que me mencionás la, la ah, de casualidad, cumbia, de Rizzo, casualidad total, eh, vamos a hablar un poquito de eso también porque hay un proyecto muy interesante de la Plataforma Federal de Cultura Nacional Diversa y Popular por un Día Nacional de la Cumbia. Estamos en qué comunicación en este momento con el periodista especializado en cumbia, impulsor del proyecto junto a la Plataforma Federal de Cultura, Luciano Rombola. Luciano, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias a todos los amigos y las amigas de, de Radio Estación Sur por ponernos a dialogar con todos y todas los habitantes de la ciudad de La Plata. Porque si hay algo que nos gusta acá es la cumbia, así que no podíamos evitar ah, eh, llamarte y preguntarte cómo se está eh, preparando este, este proyecto. Bueno, la verdad que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, es un proyecto que la verdad... Eh, vengo pensando desde hace mucho tiempo y que empezamos a, a pergeñar a, a principios de este, de este año con, con nuevos aires y nuevas oportunidades que el 2020 nos empezaba a presentar. Eh, habíamos logrado algunos acuerdos y pensábamos poder presentarlo en el Congreso en el mes de abril o mayo, pero llegó la pandemia, pandemia. y a todos nos puso de cara contra la pared así que tuvimos que, que empezar a recalcular, en consecuencia este proyecto de ley para declarar el Día Nacional de la Cumbia, eh, si los acontecimientos lo permiten, podrá ingresar al Congreso antes de fin de año, pero su tratamiento podrá realizarse recién en el año 2021, uh -huh. eh, hoy todos eh, los esfuerzos apuntan a la pandemia, a la economía, el Congreso no está tratando otros temas que no tengan que ver exclusivamente claro. con esto, ¿verdad? Son sesiones eh, pero no problema. queríamos dejar de pasar la fecha elegida para declarar el Día Nacional de la Cumbia, que es el día de hoy, 9 de noviembre, hoy se cumplen 65 años del nacimiento de los Guaguancó, el nacimiento de los Guaguancó es la fecha elegida para instalar este Día de la Cumbia, por eso hoy vamos a realizar un encuentro que va a salir eh, en vivo a través de la Plataforma Federal de Cultura en su fanpage de Facebook y también de Cumbia de la Pura, donde vamos a lanzar este día para toda la sociedad. Luciano, ¿qué tal? Eh, ¿Por qué el Día Nacional de la Cumbia? Porque hace tiempo que uno observa que existen diferentes días sancionados a nivel nacional que reconocen un montón de géneros de nuestra República Argentina y le dan legitimidad. Existe el Día Nacional del Tango, el Día Nacional e Internacional del Folclore, existe el Día Nacional del Chamamé uh -huh. y la movida tropical que tiene sus propias representaciones a nivel provincial, por ejemplo, nos encontramos que el 4 de junio fue declarado el Día del Cuarteto en la ciudad y en la provincia de Córdoba, el 5 de noviembre es el Día de la Cumbia santafesina, también a nivel municipal y provincial en Santa Fe, uh -huh. y el 12 de abril, el Día de la Guaracha de Santiago del Estero, en la Madre de Ciudades. No contamos con un Día Nacional que involucre a todas las provincias argentinas, un Día de la Cumbia que involucre tanto al santiagueño como al santafesino, como al jujeño, el misionero o el fueguino, eh, y no contamos con esta legitimidad a nivel nacional, que tienen los géneros la cumbia es un género que siempre fue menospreciado siempre fue tratado de vulgar o de grasa como la cumbia tiene su fuerza en los sectores populares y de menor poder adquisitivo siempre relacionado con personas de las provincias argentinas con personas migrantes de países latinoamericanos eh, con el oído puesto en personas en oficios de relación de dependencia la mujer que cuida ancianos eh, o realiza trabajos de limpieza, el cocinero, el recolector de residuos, el peón rural, eh, el trabajador obrero de la fábrica, siempre la cumbia fue mirada eh, con desprecio por algunos sectores sociales. Hoy esos sectores sociales que siempre bailaron cumbia en sus fiestas, casamientos, hasta en sus divorcios este, o despedidas de soltero hoy esos sectores sociales están consumiendo cumbia también. Ya han, hemos visto cómo la cumbia pop o cheta invadió las radios y los medios de comunicación con bandas como Agapornis, Los Totora, Marama o Rombay, pero ahora también vemos cómo hasta las grandes empresas se acercan a la cumbia. Hemos visto publicidades de Movistar, donde estaban los chicos de Comanche, publicidad de Cerveza Brahma, donde estaban los del Fuego. Eh, estamos viendo cómo en festivales, eh, como eh, Lola Palusa actúa Damas Gratis, actuó la Mona Jiménez, se hablaba de una posible edición con Los Palmeras, que han fusionado con Orquesta Sinfónica. Es decir, hoy la cumbia que pertenece, co coincido, sigue perteneciendo para mí y agradezco que así sea gracias a los sectores populares. Hoy ya no es parte de un nicho o de un G o de un, de un sector social. Hoy es una identidad nacional, por eso siento que en la cumbia merece su día y es algo que pide toda la movida tropical. Por eso, uh -huh. en este pedido, en esta en esta propuesta para declarar el Día Nacional de la Cumbia, hay más de 100 artistas que han adherido al proyecto que le impulsan. Es un reclamo de toda la movida tropical. Uh -huh. Luciano, ¿y con quiénes eh, articularon o con quiénes están dialogando desde la Plataforma Federal eh, de Cultura? Digo, ¿Qué sectores se vieron eh, se vieron con, con la atención puesta en este Día Nacional eh, de la Cumbia y, y dispuestos a, a eh, apoyar el proyecto y a, y a difundirlo también? Bueno, en primer lugar, el apoyo, como acabo de, de contar, de toda la movida tropical. Uh -huh. Hay más de 100 artistas que han, eh, a, dan, han dado su aval de, de ciudades como Salta, Jujuy, Reconquista, Santa Fe, Rosario, Venado, Tuerto, Mercedes, en Corrientes, Resistencia, Chaco, eh, Buenos Aires. Eh, en primer lugar, es el mundo de la bailanta eh, quien nos da su apoyo. Eh, pero además, eh, relacionado al sector político, nosotros... Eh, ...como parte de la Plataforma de Cultura... ...la Plataforma Federal de Cultura... ...es un frente de hacedores... ...y gestores culturales... ...que nació en 2019... Eh, ...acompañando... ...la campaña... Eh, ...del Frente de Todos... La, en ...la candidatura a presidente... ...de la fórmula Fernández Fernández... ...donde hemos realizado... ...diferentes encuentros federales de cultura... ...el primero se hizo en Buenos Aires... ...el segundo en la ciudad de Córdoba... ...el tercero en la ciudad de Santa Fe... ...en esa misma línea hemos dialogado y tenemos el apoyo de los lesdiputades Nicolás Rodríguez Sá, que representa a la provincia de Buenos Aires, Carolina Gailar, que representa a la provincia de Entre Ríos, y Carolina Moisés, que representa a la provincia de Jujuy, y que de hecho hoy eh, iba a estar presente en el encuentro, lamentablemente no va a poder estar porque se encuentra en este momento en la ciudad de La Quiaca, acompañando el cruce de Evo Morales el regreso al Estado Plurinacional de Bolivia, por lo cual, a ver, esto es importante destacar, es una iniciativa que se va a va a ingresar en el Congreso a partir de una propuesta del Frente de Todos, pero como todos sabemos, toda ley nacional necesita de la votación de todos los partidos políticos, uh -huh. por lo cual, eh, desde mi lugar, como cumbiero, eh, confío, espero, anhelo y considero que Sí, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda, todos van a levantar la mano para aprobar el Día Nacional de la Cumbia, porque es un género que representa a la República Argentina, y aunque no consuman cumbia muchos diputados y diputadas estoy seguro que todos y todas tienen alguna cumbia uh -huh. en su memoria. Eh, estamos en comunicación con Luciano Rombolá, él es periodista especializado en cumbia, bueno, es impulsor del proyecto del que estamos hablando, hay una actividad ahora eh, hoy que le vamos a preguntar en un ratito, eh, concretamente lo que quería saber es si con la eh, aprobación, la posible aprobación cuando se trate en el Congreso, trae alguna suerte de... Eh, beneficio además del reconocimiento a, a, a los músicos, digo, está contemplado alguna especie de regularización, algún fomento, qué, qué, qué implica, no sé, bueno, que en los actos públicos se ponga la cumbia, que se contrate a, a, a, a los eh, músicos ¿O, o es solamente el reconocimiento, que no es poca cosa, digo, pero eh, qué contempla en sí el, el proyecto. Yo lo que creo y espero es que sea un punto de partida. Mm. En primer lugar, el proyecto va a brindar legitimidad a un conjunto eh, de personas, desde músicos, representantes, managers, programadores, difusores, eh, conductores radiales, conductores de escenario, eh, que al día de hoy eh, no han sido eh, contados por el Estado como actores legítimos de la cultura nacional, popular y federal. Eh, yo creo que a partir de ese reconocimiento eh, que el Congreso de la Nación, a partir del poder legislativo, puede darle a la movida tropical y esperemos que así sea, puede ser el punto de partida para empezar a abrir el juego y eh, poner la mirada en este, en esta cantidad de factores que vos acabas de nombrar. Sí. En hecho, en, en efecto, eh, hace unos meses tuve la, la oportunidad de, de publicar una nota en el diario Página 12, contando y de alguna manera denunciando cuál es la situación de los músicos y músicas de la movida tropical, donde se trabaja en negro, uh -huh. donde los acuerdos son de palabra, no hay relación contractual, no existe la obra social, no se pagan los traslados ni las horas de ensayo, y donde hay una diferencia abismal entre el dueño o, o líder de, de banda y los músicos contratados siempre y cuando recauden, porque la mayoría de las bandas no recaudan, hay una crisis muy grande, son más los boliches que cierran sí. que los que a, a, albergan gente. Entonces, sí, o los obliga... Otro... Perdón. Perdón, sí eh, no te decía, o uno de los hechos eh, puntuales, incluso por por conocimiento de causa de amigos músicos, que después eh, eh, eh, tocan cuatro fechas en una noche exponiendo, además de su salud, la cuestión... Eh, de los accidentes, ¿no? En mano muchos eh, grandes músicos de la cumbia han fallecido por por esa, por esa ese poco reconocimiento también y ese laburo eh, que conlleva sacrificios de los fines de semana de salir desde las 8 de la noche y volver a las 8 de la, 12 horas de un lado para otro. Sí, en, en ese sentido ese riesgo lo corre tanto el músico contratado que, eh, que se encuentra en negro en relación de dependencia como el, el líder de banda o conjunto uh -huh. en ese sentido no ahí no hay diferencia verdad esa dinámica de trasladarse a otro en una misma noche que en una misma noche incluso puede eh, acceder actuar en tres provincias diferentes claro. ha habido casos de artistas que actúan en Salta Jujuy y Tucumán en una misma noche verdad este, esta situación eh, eh, en ese sentido expone a todos por igual, tiene que ver con el circuito de trabajo, cómo funciona el negocio, lo cual eh, implicaría eh, un cambio mucho más profundo. En el cuarteto no, no, no se trabaja, por lo menos de esa manera, hay otra dinámica, hay, otra, hay otro modo de concebir el negocio, eh, incluso en la movida tropical peruana, eh, o en, en la movida tropical del norte también es diferente eh, se trata de actuar en, una, en un mismo lugar durante dos o tres horas, en una misma noche digo, implica otro tipo de cambio, pero sí es importante esto que, que me planteabas coincido, eh, pienso que en la movida tropical eh, necesitan eh, un montón de movimientos y el Estado eh, debería hacerse presente, entonces para buscar un punto de partida, me parece que el Día Nacional de la Cumbia, una ley que sancione, eh, puede generar luego una posible regulación, quizás la creación de un sindicato, hay muchas ideas, hay muchas propuestas, pero tenemos que arrancar desde algún lugar, ¿no? Uh -huh. Luciano, nos quedamos sin tiempo, pero hoy, 19 horas, eh, podemos encontrar esta convocatoria hacia un Día Nacional de la Cumbia en vivo por Facebook, eh, por la Plataforma Federal de Cultura y también eh, Cumbia de la Pura, que son quienes articulan en este, en este conversatorio. Exactamente, los, los y las invito a sumarse a las 19 horas, como dijiste, Facebook, Plataforma Federal de Cultura, arroba cumbia de la pura, ok, van a estar Miguel Louvet y Mario Castellón, que son los guahuancó, hoy que cumplen uh -huh. 65 años, uh -huh. van a estar presentes en esta charla de Zoom, también va a estar Marcos Castelló, que es vocalista del grupo Caniche de Santa Fe y senador provincial del departamento de la capital de Santa Fe, Miguel Daníbal, que es el vocalista del grupo Amar Azul, todos y todas los deben conocer, sí. y también Débora Chauque, que es eh, la hija de Adrián Chauque, estamos hablando de Los Dados Negros, una agrupación histórica nacida en la década del 80, ella canta junto a su papá, es una piba divina que tiene una voz fantástica, habla muy bien, así que los invito, las invito a sumarse, el diputado nacional eh, Nicolás Rodríguez A. también va a estar presente uh -huh. en la representación eh, política de la que hoy hacíamos mención, así que eh, va a ser una charla muy linda que vamos a estar luego compartiendo en las redes sociales, es el punto de partida para pensar en un día nacional de la cumbia argentina. Luciano, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur. Muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo.